Hola, David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Bien y vos? Excelente, excelente. Eh, no tengo video, pero... Bueno, um, puede compartir tu video? Sí, sí, sí. ¿Me puedes ver? Sí. sí. ¿Se ve bien? Sí, te veo. Eh, ¿Y tú? Bien, sí, sí, perfecto. Video oh. perfecto. Y el audio también. La sí. Pan pantalla. La pantalla. <risa> la pantalla. <risa> Te lo aprendiste. Sí. Ah, cómo fue tu fin de semana? Bien, bien. Interesante, sí. divertido entre todo y... Sí. y a, a, cosas buenas, cosas malas, como siempre, pero bien. Padre, tuve, tuve, padre. Sí. Tuve una, un cumpleaños, ¿verdad? Sí, el cumpleaños de, de mi papá anoche. Sí. Eh, sí, estuvimos aquí nosotros, la familia reunida y una cena así entre nosotros, un par de cerveza y nada más. Un par de cerveza, por supuesto. Que es... Sí, sí. Eso no, no puede faltar. <risa> no. O sea, con, todo con moderación, pero infaltable la cerveza. Ajá. Uh -huh. Sí. Excelente. Bueno, um, bueno, bueno, ok. Um, let's... Oh, here we go. Now I have to... Bueno, um, estoy aprendiendo cómo usar este Zoom. El programa, okay. Zoom. sí, el programa. Okay, pero um, puedes ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, okay. sí, sí. Bueno, um, recuerdo que estamos en entre medio o no, pero ¿Sí? no sé si tiene acceso de, de este curso en mm -hmm. línea también. <coughs> Yo sé que pues, tienes los um, hojas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero también tiene um, acceso de, de ver los cursos en línea. Um, creo que no. A ver. Sharlingo. Ay, ah, Sí, Sharlingo.com um, bueno, no importa. Um, puede ver uh, después. Okay. Uh, en este momento puede usar uh, las hojas. Pero yo voy a mostrar uh -huh. en, en intermedio uno, en, bueno, en, en cada lección, en intermedio uno. Sí. Ah, uh, un momentito, ok. Hay varios lecciones. Sí. Uh -huh. uh, varios partes, pasos de, del curso. Primero, <coughs> es ¿cómo puede cambiar el idioma de Aisholingo de inglés a español si necesitas? Okay? Mm -hmm. En su nivel, um, tú puedes leer en inglés. Sí, está bien. Ok, después hay uh, una lección que se llama Getting Started with Aisholingo, Introducción a uh, Aisholingo. ¿Ok? Mm -hmm. Y hay un otro curso gratis. Curso. Curso. Hay un, oh, sí, es not course, es curso. Sí. Um, hay otro curso donde hay lecciones en cómo funciona I go Okay. Recuerda que estábamos um, trabajando de ch -ch -ch -ch, practice partner, momentito tips, working in pairs, trabajando en pareja. No, video. No. Hmm, let's see. Demonstration video, video. I'm looking. I think we are missing. Falta una lección. um Bueno, necesito hablar con Ana después. Mm -hmm. No But, la ves. No. Um, if you don't have a practice practice with me, how to practice working in pairs, tips and bonuses. Ah. Aquí. Okay. okay. Es, I need to change. Your... Okay, bueno. <clears throat> <clears throat> <clears throat> Recuerda los cuatro partes, pasos mm -hmm. de this year lingo. ¿Sí? Mm -hmm. Okay. O sea, ok. Número uno es escuchar. Escuchar, listen. Número uno, listen, escuchar. Vamos a... So, puedes escribir qué funciona este parte. ¿Qué pasa? El número uno. Cuando... En español inglés, a veces no sé cómo, cómo hablarte porque... En español o oh, inglés, prefieres. A ver, bueno, o sea, el listening te ayuda a entender la pronunciación, a practicar lo que es escucharlo y asimilarlo, digamos, el inglés. Sí. Ok, y el paso dos, número dos, es? Leer y pronunciar. Read and pron pr pronounce. Good job. Read and pronounce. So, uh... <coughs> For the people who might be watching this video, uh, the first step is, uh, number one is listening. So I'm going to listen to David read in Spanish. He is going to listen to me read in English. Uh, step number two is to read and pronounce. So when he tries to read in English, um, I will help him with pronunciation or any words that he has questions. When I read in Spanish, he is going to help me read and pronounce any Spanish words. Y el número tres, ¿cuál es el número tres? Número tres, entender y eh, traducción. Understand and translate. Right, y ¿cómo hacemos? Um, entender, o sea, entender lo que es el inglés y... Eh, practicarlo traduciendo de español al inglés o de inglés al español sea como sí. Sí. si puede cubrir un lado claro. otro lado okay sí. traducir de inglés a español o de español a inglés right okay? sí. um, so for the people speaking English um, step number three is is to find out if you understand what you're reading and we do that through a translation process you cover One side of uh, either the paper or the screen, whatever you're looking at, and you try and translate uh, either from your native language to your target language, which is best, or from your target language to your native language, which is easier. All right. And then number four, número cuatro. ¿Cuál es? Número cuatro es hablar, speak. Eh, hablar de persona a persona, una conversación y tratar de hablar pensando lo que vas a decir en inglés. Sí, de hablar okay. uh, de la tema de, es, de esta lex, de esa lección. Este lex, esta, este. Este tema. Este tema de la lección. Ok. Sí. Ok, es. okay. Yeah. bueno. Ahora, vamos a... Lección número uno. ¿Sí? Uh -huh. Ok. Y yo sé que hemos leído um, esta parte, pero vamos otra vez. Um, uh -huh. De número uno. ¿Está bien? Sí. Ok. Entonces, um, número uno. Por favor, lee en español pasado simple pretérito. Okay. We, have, we already looked at the vocabulary last Friday, right? Okay, so let's do simple past. La Navidad del año pasado fue fantástica. So please read, say, the first four or five in Spanish pasado simple pretérito, número uno. La Navidad del año pasado fue fantástica. Nosotros celebramos la Navidad en México. Tres. Nosotros seguimos la tradición mexicana de las posadas. La Navidad mexicana está llena de magia. Las posadas son parte de una tradición religiosa en México. Y otra vez. Muy bien. Ok. Yo en inglés. Simple past tense. So you are listening.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 Muy bien, ok, vamos a practicar, um, say, last year. last year, last year, Sí, con T, last, last, last. T. Mm -hmm. para last. nosotros, cómo terminan las palabras, es muy importante, so, last mm -hmm. year, last year, last year. Very good, ok, now, we celebrated, we celebrated. Good, we celebrated Christmas. We celebrated, celebrated Christmas. Perfect. We, we celebrated Christmas. Perfect, okay. Um, Christmas is filled with, filled with. Filled with. Good, Christmas is filled with. Christmas is filled with. Okay, any questions? Any words that you want to practice? Um, follow, follow, followed, followed, mm -hmm. followed, we followed, we followed, excellent. we mm -hmm. followed, we followed, we followed, we followed, we followed, the excellent okay <laughs> yo voy a tratar en español.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 Gracias. No es mi primera vez con este material, para mí es un poco más fácil, sí, uh -huh. pero hay muchos cuando, cuando empezamos, uh, cuando estamos en los otros lecciones, pues si es, hay, sí es. Por ejemplo, lo que acabas de decir ahora, que hay que muchas palabras, los, dijiste los lecciones, eh, no. las lecciones, cosas pues, así. Exacto, los, <risa> lo, lo que son, claro, los artículos. Es. Este, esta. Sí, cambia mucho, cambia bastante. Sí, sí, sí como pantalla. Ok, uh -huh. buenos. <ríe> ok, por favor. Número tres. El paso número tres, ¿cuál es? Traducir, ¿verdad? Traducir. Ok. Um, si ¿sí tiene ojo, hoja, pero dolor y para nosotros, yo estoy leyendo um, con la pantalla, ¿ok? Uh -huh. Yo necesito cubrir uh, con una, una hoja. Ok, ¿puede traducir de español a inglés? Sí, voy a intentarlo. Sí. <coughs> um, simple past tense, uh, number one. The Christmas last year was fantastic. It's okay. Year yeah. <laughs> Christmas last year was fantastic. Good job. Um, we celebrated. Christmas in Mexico. Mm -hmm. We followed followed followed. Sorry, That's good. We followed um, the tradition, the Mexican tradition of posada. Excellent. Um, the Mexican Christmas. Is filled filled with magic. Is it okay. Yes, perfect. Um, posadas um, are part of uh, religious tradition in Mexico. Excellent. Perfect. <laughs> perfect. perfect. I don't. Okay. Um, Christmas last year. Uh, la Navidad el año pasado fue fantástico. Uh -huh. Celebrated Christmas in Mexico. Celebramos la Navidad en México. followed the Mexican tradition of posadas, um, nosotros seguimos la tradición mexicana de posadas. Mexican Christmas is filled with magic. La Navidad mexicana está llena de magia. Posadas are part of a religious tradition in Mexico. Posadas son parte de la tradición religiosa en Mexico. Perfect. Okay, okay number six. Ah, no, number four, number Number four. Remember we we did a, um, el paso número cuatro es la conversación. Okay. Um, Tiene preguntas. Um, otra vez sí um, <laughs> ustedes um, siguen siguen siguen Sigan? ustedes Sigan. siguen posadas en Nicaragua um, hacen yeah. ustedes sí. hacen um, so, um, I I I will try to to explain in English. Great. To practice. Great. Um, Posadas in Nicaragua is really different uh, from Mexico mm -hmm. uh, because it's more family. Uh, uh, sorry, it's more familiar. Uh, family. Families. Family. Family. Mm -hmm. Um, uh, for example my aunt uh, she celebrate, celebrated the, um, the Posada this year um, year sorry <laughs> I'm going to catch you on that okay mm -hmm. uh, um, was really good because all the neighborhood is was present mm -hmm. uh, she gave uh gift uh a, a little meal uh-huh so how many people um went to your aunt's house um uh around 17 17 yes, mm, no 70 70 70. 70. 70. Seventy. Seventy. Okay. We will practice. We will practice the difference, how it sounds to me, the mm -hmm. difference between 17 and 70. No, I, I know the difference. I know you know. Uh, yes, I know. Uh, okay. uh, <laughs> I'm going to, I'm going to help you. Mm-hmm. Uh, it's like, so uh, I, I know uh, 30. Mm-hmm. 13 and 30. Mm-hmm. Uh, 14 and 40 is different. 40 is 40 and 14 is 14. I know the difference, I'm, but, um, I'm, I'm a little nervous and I confuse a little bit. Don't be nervous. Okay. <laughs> um, one, of, one of the lessons that I teach in a different place is exactly that, the I ing sound. It's really, for us, it's specific and it's easy, but for Spanish speakers, it's one of the hardest um, sounds to follow. So this is normal. This is totally normal. The difference, um, in fact, one of the lessons that I do uh, here in, in the office is specifically Um, like sixteen and sixty, and thirteen and thirty. Absolutely. So that's totally normal. Okay. Um, so seventy people. Setenta. Setenta. Yes. Setenta or setenta. Setenta personas. Setenta. Setenta personas. Hay muchos. I know because I I I count. What? <laughs> Yeah. Myself, I come myself uh, around 17. 17, sorry. Good, good job, good catch. All right. Yeah. Um, y nosotros, los pasadas. Los Posadas. Posadas. Posadas. Posadas. Posadas. Posadas. Posadas. Posadas. I, I'm looking, estoy. Yo puedo ver pasado. Pasado y posado. El año pasado uh -huh. fue posadas. Okay. Uh -huh. Sí, como esos son difíciles para nosotros y esa es la idea de Schellengo, es que podemos trabajar juntos. No necesita tener vergüenza ni miedo de hablar porque yo estoy también aprendiendo. Uh -huh. Sí, sí. Ok, y es difícil ok um, muy bien ok cómo se sientes hoy ¿Es, es más cómodo sí súper cómodo más, más suelto entre eh, hablando eh, una soltura así de querer decir todo y no poder decir nada pero así más, eh, más cómodo más cómodo como decir y mejor cada día, cada día que pasa y la práctica mejor Great. Ok, <coughs> número 6. Um, en español, primero por favor. 6 uh, a 10. Número 6. Nosotros celebramos los nueve días de las posadas de acuerdo con la tradición. La fiesta de Navidad en México continúa hasta el 6 de enero, que es el día de los Reyes Magos. Tradicionalmente, ese es el. Ese es el día en que los niños mexicanos reciben los regalos. Una posada es una recreación de la peregrinación hacia Belén de María y José en busca de una habitación. Entonces mi papá fingió que estaba buscando posada. Yo también. Wow, Okay. there's going to be some words I don't know. Hay palabras en... In... Okay. ok we celebrated the nine days of posadas according to the tradition the christmas holiday in mexico continues through january 6th which is el dia de los reyes the day of the kings or wise men traditionally this is the day mexican children receive their gifts a posada is the reenactment Of the census pilgrimage to Bethlehem by Mary and Joseph in search of a room. So my dad pretended that he was looking for a posada. I did too. Okay, I think this should be: Estaba buscando posada or buscando cuarto? I think he was looking for a room. Right. Mm -hmm. No un posada. Um, hay, hay un posada. Sí, no, no. no, o sea, no sé si entendés lo que significa posada. No. Yo, sí. Um, creo que es, es una fila. De, de, de, ¿sí? es, no, eh, no, o sea, por ejemplo, yo voy a, a la casa de mi tía sí. y le digo, necesito que hoy me dé posada. Ah, Le estoy pidiendo que me dé dónde dormir ese día. Ah, ok. Entonces eso es lo que hace la posada. Por eso okay. es que lo reciben en la casa. So. Es buscar una habitación. Es como decir, buscar una habitación, donde dormir ese día y pasar la noche. Ok. Esa es okay. una posada. Una posada es donde puede. Uh -huh. donde puedes dormir. No necesariamente, o sea, eh, la posada puede ser en cualquier lado. Eh, vos vas donde un pariente, o sea, un familiar tuyo, o donde un amigo. Y le decís, es, ok, entonces posada? una posada es un lugar. Un lugar donde dormir y pasar la noche. Un día, o sea, pasar un día una noche en un, en un lugar. O sea, donde okay. sea un I amigo o familiar. No entendí, no ok. ¿No entendiste? No. Uh, estaba pensando que fue algo diferente. Ok. ¡Gracias! Gracias. Te lo, también te lo puedo poner así, mira, otro ejemplo. Vos estás en Estados Unidos, decidís venir acá, pero vos no tenés do, ningún hotel que te puede recibir. Entonces vos venís, me conocés, o sea, nos conocemos y me decís, mira, no conseguí hotel, dame posada, dame dónde dormir hoy. Okay, like couch surfing. Mm -hmm. okay. Es eso la posada. Got it. Got it. Oh, thank you. <laughs> so, I have done this lesson probably 15 times with Mexicans here. Right? Hay muchos Mexicanos que viven en Denver, Colorado. Mm -hmm. Nunca he explicado cuáles, I estaba pensando en otro día. Thank you. Mm -hmm. No problem. Ok. So, number six. Um, let's... Ok. Uh, yo voy a leer en español. Ok. Mm -hmm. seis. Nosotros celebramos los nueve días de, lo, de las posadas de acuerdo con la tradición. La fiesta de Navidad en México continúa hasta el 6 de enero. ¿Qué es el Día de los Reyes, Reyes Magos? Tradicionalmente, ese es el día en que los niños mexicanos reciben regalos. Una posada es la recreación de la uh -huh, peregrinación hacia Belén de María y José en busca de una habitación. Entonces, mi papá fingió que estaba buscando posada yo también mm -hmm. Pero wow. it's hard em okay. um, it's kinda noisy back there es un poco ruidoso uh, wait ah, so. and now oh sorry Espera uh, wait wait a second okay <clears throat> And now? Okay. It's better? It's a little better. Yeah, thank mm -hmm. you. You get to see a little bit of your house too. <laughs> I'm sorry for that. Oh, that's great. That's great. You get to see my dirty office, my whiteboard. Um, we're going to success. Success. Success. Whatever. Success. Éxito. Éxito. Éxito. Okay. Uh -huh. um, okay. Peregrinación fue lo que eh... peregrinación. Peregrinación. Okay. Reacción. Okay. Una posada es la recreación de la peregrinación. Peregrinación, perfecto. peregrinación hacia Belén de María y José en busca de una habitación. Le, le, le, le. Para hablar español, um, soltura, soltura de, de en la boca. Yes, um, you know, yeah. okay. um, bueno, en inglés. Okay. Um, okay. We celebrated.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 mexican children receive their gift um a posadas a posada is a is the reenactment good reenactment reenactment <clears throat> reenactment of census of the census mm -hmm. mm. and That's hard no. Right? <laughs> yeah it's hard pilgrimage pilgrimage pilgrim pilgrim pilgrimage. pilgrim pilgrim pilgrim, pilgrim. pilgrim. pilgrim. pilgrim. pilgrim. No. yes let me see um can i chat pause annotate um, hi oh. I'm going to see if I can chat. I don't know if it will record the chat, but okay. So the first part of the word is pilgrim, right? Pilgrim. A pilgrim is um, a person who goes from one country to another country, right? So mm -hmm. the pilgrims- Pilgrims. Pilgrim, pilgrim. Mm -hmm. The pilgrimage Is pilgrimage. Pilgrimage. Mm -hmm. the act, action of the pilgrims going from place to place? Mm -hmm. So, the census pilgrimage say, census pilgrimage, census pilgrimage, a pilgrimage, mm -hmm. very good yeah. to Bethlehem. A posada is the enactment of the Census Pilgrim Age. Mm -hmm. Mm -hmm. To Bethlehem. Mm -hmm. is okay. Yes, Bethlehem. It's mm -hmm. Bethlehem by Maria and Joseph in search of a room. Very good so my dad um, pretend that he was looking for a posada i did too okay now this word um pretended pretended pretend pretend now i pretend yesterday i pretended <laughs> say, say pretended pretended excellent so My dad pretended that he was looking for a posada. So my dad pretended that he that he was looking for a posada. Excellent. Let's practice that. That. That. That. that. No. Okay. Th. Mm -hmm. Okay. Con Th, necesito ver la lengua. <laughs> say that that that say this this this this i want to get close you ready okay that that this that this. this this that that that This, that, this, con th. that. Sí, mm -hmm. TH en inglés, TH. Mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, bueno, eso es, es difícil para mucha gente, ¿ok? <ríe> okay. Tres, mm -hmm. árboles, tres árboles, ¿cómo puedes decir en inglés tres árboles? Three, <ríe> three. Three trees. 3, trees. Okay. tres 3, 3. I don't know, but it's not much light here. Three. Three. Three. Yeah, I know. Pero con Three. trees. Trees. Sin la lengua. 3 sí. Tres árboles. Three trees. <laughs> es difícil para mucha gente. okay es normal. Mm -hmm. <laughs> Pero, usted y yo, tú y yo, Vamos a practicar uh, mm -hmm. en este ¿Sí? mm -hmm. Okay. niños. Sí, sí, sí. Okay. Um, so my dad pretended that. Say pretended so, that. Pretended. Pretended that. that. Excellent. <laughs> I am a great teacher. I am so. <laughs> good. Okay. Thank you. Pretended that he was pretended looking for himself. that okay um, we only have about five minutes left um, so uh, you want to keep going with this or or did you happen to get a notebook of some sort do you have a notebook mm -hmm. no no <laughs> okay I want you to find a notebook ¿Necesito? ¿Necesito? Mm -hmm. No, ¿Por qué? Eh, para anotar, tu write some words like. ¿Pill green eyes. Right. Words, eh, words from this lesson. Palabras uh -huh. de esta acción. Puede escribir. ¿Y qué más? Eh, practicarla, obviamente. Obviamente. Pero también estoy aquí para apoyar su meta de aprender, de, de hablar inglés. Uh -huh. esos materiales sí. no son muy importantes. ¿Okay? Esa, esta es una estructura que eh, podemos usar estos materiales para practicar. Pero si tiene alguna pregunta, alguna palabra que quiere practicar de tu vida uh -huh. y si hay palabras um, de su trabajo, de su vida, de su familia. Sí, si, si estoy aquí para practicar las palabras suyas. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, durante la semana, por favor, um, escribe las palabras que quiere practicar. ¿Ok? Sí. Y, y podemos practicarnos juntos. Y yo también voy a hacerlo. Um, y qué más? Ok. ¿Cuándo puede, por favor? Um, uh, yo puedo enviar un enlace con, um, con Aisha Lingo. Mm -hmm. um, ¿Cuál es tu correo? ¿Cuál es tu email address? David Ugar TV. yeah I, I think I have it. I 87. Uh, Hotmail, ok. Yo voy a enviar un correo. Ok. Sí. Uh, bueno, pero ya tiene um, acceso. Azure, acceso de Aishelingo. Ok. Uh -huh. sí. okay. Uh -huh. Por favor, abrir abre Aishelingo. Abre Aishelingo y lea más. Um, lea la lección 1, pero también los otros materiales. Uh -huh. Ok. Ok, um, la última cosa, um, ¿dónde o cuándo? No, ¿dónde? <ríe> ¿Cuándo? Uh, ¿Cuándo vamos a, a practicar otra vez? Eh, yo quiero saber eso, porque mira, si es por mí, yo puedo todos los días. Si vos me decís, eh, todos los días, de lunes a viernes, digamos, de a la una o a la hora que sea, yo puedo. Okay. Si vos me decís tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, por decir nada, eh, esos días yo puedo. Si vos decís dos días, también puedo. Sos vos el que tenés que eh, decidi, decir más que todo cuándo. Pues sos vos el que tenés como más llena la, la agenda. Mm. Okay, it's about maintenance. Video. Uh, let's see here. Um, oops. Uh, sh, sh, sh. Ah. Okay, Oi. David, Penny, Discovery Advisor. Okay. Uh. Lunes, miércoles y viernes. ¿Está bien? Está perfecto. ¿Ahora? Okay. ¿A la una o okay. la misma. misma hora, sí, está bien? Okay. Okay. Perfecto, sí. ¿Y otras preguntas para hoy? Ok, y también vamos a empezar en punto, ¿está bien? Uh -huh. Sí, si sí, no, eso sí te lo, te lo prometo que okay. el punto a ser a la una es a la una. Ok, great. <risa> sí. Ok. Gracias. Gracias a vos por tomarte el tiempo y de la, y darme la oportunidad de seguir en esto, en, en esto que es. practicar por, para mí y pues ayudarte a vos. Muy bien. Muy bien. Y para mí también es esa idea. Es, uh, Somos igual. Somos igual. Sí. Okay. Okay. ¿Ok? ¿Nos vemos? Ok, sí. Sí. So <laughs> say I'll see you on Wednesday. I'll see you on Wednesday. Excellent. Perfect. <laughs> okay. okay. Okay. Ciao. Ciao, ciao.